Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete, Romerito, enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo súper especial, va a ser muy corto, o al menos eso espero, en el cual os voy a decir cómo podéis conseguir 100 dólares o más, gratis, atentos, en Crypto Tokens.